Hola, me llamo Eric y el día de hoy quiero enseñarte a quitar el fondo a cualquier fotografía de manera muy sencilla, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador, entonces lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa, entonces para eso le damos Control-J, como verás duplicamos nuestra capa y lo siguiente es irnos a nuestra barra de herramientas estando allí le damos a la herramienta de pluma que se activa con la tecla P y oprimimos la primera bueno, para utilizar esta herramienta es muy sencillo lo que tenemos que hacer es dar un clic en la zona inicial que queremos comenzar la selección damos Z para acercarnos y barra espaciadora para irnos moviendo en la fotografía volvemos a oprimir P para activar la herramienta de pluma y damos un segundo clic sin dejar de presionarlo esto nos creará unos bracitos, los cuales nos permitirán manejar la curvatura de la línea. Y si queremos comenzar una nueva selección, le damos en Alt y como verás nos deja comenzar una nueva. Si por alguna razón te equivocaste de esta manera, le das Control Z y retrocede las veces que sean necesario. Y de esta manera seleccionamos hasta el cabello que ya te mostraré cómo lo seleccionaremos. Bueno, como verás, ya estamos cerca de la zona del cabello. Para seleccionar el cabello, lo que vamos a hacer es bordearlo muy cerquita, pero no tocar el cabello, de esta manera. Porque más adelante ya verás lo que vamos a hacer para refinar esta selección. Y seguimos haciendo la selección como la veníamos haciendo antes. Bueno, para finalizar nuestra selección, volvemos al punto inicial cerrándolo de esta manera como verás terminamos nuestra selección ahora lo que vamos a hacer es dar control en esta capa Ah, por cierto la de pluma estaba en forma y lo que hacemos es crear una máscara de capa si ocultamos el ojito acá como verás ya quitamos el fondo ahora nuestro segundo paso será refinar esta selección aún más entonces lo que hacemos es muy fácil le damos doble clic aquí y le damos en donde dice seleccionar y aplicar máscara. Y estando allí nos vamos a la herramienta de perfeccionar bordes, que es este pincel. Nos acercamos con Z y vamos pasando este pincel de aquí por el cabello nada más. Hasta que nos quede algo como esto. Y le damos en OK. Como verás nos creó una nueva capa con esa selección y ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta máscara de capa, le damos control, sacamos una máscara de capa y lo que a mí me gusta hacer personalmente es irme aquí, darle color uniforme, escoger por ejemplo un gris oscuro, poner encima esta capa y lo que hago es seleccionar la máscara de capa, oprimiendo control sobre ella, bueno, entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice selección, modificar y le decimos que contraer. Le damos dos, dos píxeles en la contracción y ahora lo que vamos a hacer es oprimir B para el pincel y con el pincel en negro, de esta manera, lo que vamos a hacer es oprimir ctrl shift y para invertir la selección y empezamos a borrar estas zonas de afuera. Verificamos que la opacidad esté alta y empezamos a borrar.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 y ver más contenido que está relacionado con todo lo audiovisual. Gracias por ver el video.